Con esta presentación desarrollaremos el teórico práctico denominado Principales Grupos de Microorganismos de Importancia Agronómica. Los organismos, objeto de estudio de la ciencia microbiología, se caracterizan por alcanzar un amplio espectro de evolución. Como se puede observar en la representación gráfica del árbol de la vida que se presenta en esta diapositiva, estos pertenecen a diferentes dominios. Los microorganismos se caracterizan por presentar diferente organización celular y número de células constituyentes. Por su organización celular, los microorganismos pueden ser procariotas o eucariotas. Dentro de los procariotas encontramos grupos tales como las arqueobacterias, bacterias verdaderas, cianobacterias y actinomicetes, entre otros mientras que dentro del grupo de los eucariotas encontramos las algas, los protozoos y los hongos. Nos ocuparemos ahora de caracterizar los principales grupos de microorganismos que son de interés para la actividad profesional. El primer grupo al que nos referiremos es el de las bacterias. Este grupo incluye tanto a eubacterias como a arqueobacterias. Las arqueobacterias son bacterias que comprenden organismos de ambientes extremos. Por ellos mismos, se las clasifican como alófitas, si tienen preferencia por ambientes salinos, termófilas, si tienen preferencia por ambientes de temperaturas extremadamente altas, o acidófilas, si pertenecen a ambientes de pH ácido. Estos microorganismos son unicelulares, de célula procariota. Para reproducirse, se dividen a través del mecanismo de fisión binaria. Constituyen el grupo de microorganismos con mayor diversidad metabólica, ya que encontramos bacterias tanto autótrofas como heterótrofas y fotótrofas como quimiótrofas. Tienen una amplia distribución ecológica, ya que se encuentran en diferentes hábitats, tales como suelo, agua, leche, etcétera. Desde el punto de vista de la importancia agronómica, son los primeros colonizadores del suelo y por ello mismo intervienen en los ciclos de los elementos, tales como el carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, entre otros. También son utilizadas en la industria alimenticia y la industria química. Una de las características de las bacterias es que se reconocen pocos tipos morfológicos. Las formas más comunes que tienen las bacterias son coco, bacilo, espirilo, espiroqueta. Sin embargo, hay otras formas, como la filamentosa o bacterias que presentan yemas y apéndices. Por esto mismo, la identificación de bacterias requiere de la evaluación de otro tipo de características, como las fisiológicas y bioquímicas, tal como se verá más adelante. Esta diapositiva muestra cómo se ven al microscopio óptico las formas más comunes de bacterias. Al microscopio óptico también se pueden observar estructuras que ayudan a la identificación de las mismas, tales como la pared celular, que por la tinción, denominada tinción de gram, podemos clasificarlas en gram positivas y gram negativas. Y también las estructuras de resistencia, denominadas esporas. Tal como mencionamos anteriormente, las bacterias tienen numerosas intervenciones. Algunas de ellas son aprovechadas en la agricultura, como es el caso de las rizobacterias empleadas como biofertilizantes. Y en las cadenas agroproductivas, como es el uso de las bacterias en la producción de queso y yogur. Otras son de importancia por ser agentes causales de enfermedades en animales y en plantas. Las cianobacterias conforman un grupo particular de las bacterias. Estos microorganismos se caracterizan porque poseen clorofila A y otros pigmentos como la ficocianina de color azul y la ficoeritrina de color rojo, cuyas combinaciones dan la coloración característica de estos microorganismos que es azul verdosa. Las cianobacterias se caracterizan por presentar Estructuras celulares diferenciadas como son los heterocistos y los acinetos. Los heterocistos son estructuras que les permiten a las cianobacterias realizar el proceso de fijación biológica de nitrógeno, mientras que los acinetos les permiten sobrevivir largos periodos de sequía por ser estructuras de resistencia. Estos microorganismos están presentes en numerosos hábitats, como son suelos desérticos y suelos de arroceras, y en ambientes acuáticos como son los estanques y lagos. También se destacan porque pueden establecer simbiosis con otros organismos como los hongos y los helechos. Entre las actividades biológicas de importancia agronómica, por ser autótrofas, llevan adelante el proceso de fotosíntesis oxigénica. Realizan la fijación biológica de nitrógeno por poseer la enzima nitrogenasa y se destacan además por la producción de exopolisacáridos y sustancias mucilaginosas que sirven como sustancias de agregación de partículas de suelo. Entre los géneros destacados se pueden mencionar acrococcus, Cinecococcus, anavena, espirulina, nostop y oscilatoria. Como se observa en la diapositiva, estos microorganismos presentan una variada morfología, entre las que se destacan bacterias unicelulares, filamentosas y coloniales. En esta se pueden observar además las estructuras celulares diferenciadas que se mencionaron anteriormente. La siguiente diapositiva muestra el desarrollo de las cianobacterias en un suelo arrocero. Los hongos constituyen un conjunto heterogéneo de organismos eucariotas. Este grupo se divide a su vez en cuatro grupos principales: un grupo inferior denominado ficomicetes y tres grupos superiores denominados ascomicetes, basidiomicetes y deuteromicetes. Estos organismos son organismos eucariotas y sus células se destacan por presentar pared celular compuesta principalmente de quitina. No poseen pigmentos fotosintéticos, por lo que desde el punto de vista de la categoría nutricional son quimioheterótrofos. Se destacan por establecer diferentes tipos de relaciones ecológicas, así se pueden encontrar hongos saprófitos, hongos que realizan simbiosis con otros organismos y hongos parásitos desde el punto de vista agronómico, realizan numerosas intervenciones. Desde el punto de vista morfológico, los hongos pueden ser unicelulares, como es el caso de las levaduras. Estos organismos, como se observa en la diapositiva, se multiplican a través del proceso de gemación. Los hongos también pueden ser filamentosos, las estructuras cilíndricas que se reconocen en la diapositiva se denominan hifas, las cuales pueden ser septadas, es decir, presentar tabiques transversales o no. El conjunto de hifas constituye lo que se conoce como micelio. Los hongos pueden reproducirse a partir de fragmentos de micelio, sin embargo, la forma más común es mediante la formación de esporas. Las esporas, que pueden ser de origen sexual o asexual, suelen ser pigmentadas y dan colores característicos a los micelios, como es el color negro, marrón, amarillo o verde. La forma, tamaño y color de las esporas son características taxonómicas observables al microscopio óptico, que permiten además la identificación de las diferentes especies de hongos. En esta diapositiva, se pueden observar fotos de esporas de origen asexual y las estructuras que le dan origen. Tanto esporas sexuales como asexuales cuando germinan originan un nuevo individuo. La reproducción sexual a través de espora se produce cuando un par de células denominadas gametos se fusionan para producir una estructura llamada cigoto. En esta diapositiva se observan esporas asexuales formadas dentro de una estructura denominada asco o asca. Entre las intervenciones de los hongos que resultan de interés agronómico, se puede destacar el establecimiento de la relación simbiótica denominada micorrizas con raíces de plantas superiores. Otras especies de hongos se caracterizan por desarrollarse sobre materiales orgánicos en descomposición. Muchos de ellos, son agentes causales de enfermedades en especies vegetales de interés agronómico, por lo que son denominados hongos fitopatógenos. También se pueden mencionar hongos como Penicillium roqueforti, que son empleados en la producción de quesos. Las airas son organismos de estructura simple con célula eucariota. El modo principal de obtención de energía es la fotosíntesis con la producción de oxígeno, estos organismos, además de presentar clorofila A, presentan otro tipo de clorofila y pigmentos accesorios acompañantes que le dan la coloración característica a cada uno de los grupos de algas. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, como también microscópicos y macroscópicos. La forma de reproducción de estos organismos es sexual y asexual. Se caracterizan por ser de amplia distribución ecológica, ya que es posible hallarlos en ambientes acuáticos de agua dulce y salada, como también ser parte de la microflora del suelo. Algunas especies de algas establecen simbiosis con hongo y forman los conocidos líquenes. En las imágenes de la diapositiva se pueden observar especies microscópicas correspondientes a los diferentes grupos algales. En la siguiente diapositiva, se observan especies de algas macroscópicas. Los protistas son organismos eucariotas unicelulares que, a diferencia de las algas, sus células no poseen, pared celular, ni clorofila, por lo que son heterótrofos. Sin embargo, presentan estructuras como cilios y flagelos que le permitan la movilidad en los ambientes en los cuales se desarrollan. La forma de reproducción puede ser tanto sexual como asexual, desde el punto de vista ecológico, ocupan hábitat diverso, como de agua dulce, salada e incluso el suelo. Algunas especies de protistas son patógenas y otras especies se caracterizan por establecer simbiosis con organismos superiores como los rumiantes. En la siguiente diapositiva se pueden ver imágenes correspondientes a los diferentes grupos de protozoos. Los risópodos se desplazan por pseudópodos, como es el caso de la meba El grupo de los flagelados se caracterizan por presentar uno o más flagelos, como es el caso del tripanosoma. Los ciliados están dotados de cilias y generalmente dos núcleos, como es el caso de paramesión y vorticela. La diversidad biológica puede ser estudiada en un sistema artificial denominado columna de Winogradsky. Este constituye un modelo de pequeña escala que permite el estudio de microorganismos en condiciones semejantes a la del ambiente natural y que fue empleado en los primeros estudios de microorganismos del suelo por Winograski. En una columna desarrollada se pueden observar que los diferentes grupos de microorganismos se desarrollan a diferentes alturas de la columna dependiendo de sus características fisiológicas. En la siguiente diapositiva se pueden observar imágenes correspondientes a diferentes microorganismos que se pueden desarrollar en la columna de Winograski y pueden ser observados en el microscopio óptico. En estas imágenes se encuentran tantos organismos con células eucariotas como con células procariotas. El siguiente cuadro muestra un resumen de lo desarrollado en esta clase. Los organismos que son de interés agronómico por las intervenciones que estos tienen pertenecen a cuatro de los seis reinos de la clasificación propuesta por Carl Walsh. Así, los organismos estudiados poseen tanto célula procariota como célula eucariota.